Carolina, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todos. Quiero en estos minutos eh, hablar, eh, lo hemos tratado varias veces en el programa, es lo que yo he llamado locura colectiva. Estaré, estaremos pasando algunos cortes de diferentes situaciones que se presentaron en diferentes puntos del país, el distrito. Eh. Básicamente, también sabemos que se da en todos los pueblos, las comunidades, los colmadones y la gente bebiendo a todo dar, compartiendo como que no está pasando nada y respetando las autoridades al punto de romper los vehículos o lanzarles piedras, enfrentarlos, como si los estuviéramos obligando a algo que no es debido, si lo estuviéramos obligando o que las fuerzas policiales lo estu estuvieran haciendo un llamado para hacer cosas incorrectas. Cuando hay un llamamiento a un cumplimiento de un horario, por poner un ejemplo eh, de algunos de los casos donde se ha dado el irrespeto a los agentes del orden. Podemos ir poniendo las imágenes en la medida que voy haciendo el comentario de diferentes sectores de Santo Domingo, donde vemos que hay gente que hasta se burla, que hasta se burla, señores, de la situación que está pasando y de que ellos están... Pues compartiendo y de que estamos aquí, que no está pasando nada. Se ven algunos jóvenes tomando bebidas alcohólicas. Es increíble nosotros que tenemos un poco de conciencia pensar qué es lo que piensa esa gente. Por ejemplo, ese joven. Vamos a ver si podemos darle audio. Vamos a darle audio al muchacho. Señores, el señores, señoras y los te sí. sí. claro, Nosotros bueno, tenemos la voz para salir A ver que estamos viendo Y ahorita van a ver el video Los panas míos van a ver el video Y hermanos míos Y panas míos ¿sí? lo no. que el video que ellos tienen la pan para aprendía ellos ahí no hay coronavirus ese joven por poner un ejemplo porque hay muchos esos ciudadanos que están ahí no tienen padres no tienen abuelos no tienen personas con condiciones de salud pero eh, que, la los, que los hace vulnerable pero tienen la pan para aprendía entonces luego cuando están en los centros hospitalarios se le apaga la pámpara. Se le apaga la pámpara, sí, muy buena. Se le apaga la pámpara y ahí están pidiendo ayuda, que el gobierno no los atiende, que no hay bien. oxígeno. Ese fue uno que, el que si... luego publicó otro video desde la cama. No, no, ah, no. Porque hay uno así. Sí, sí. Que no hay oxígeno, que el sistema de salud de República Dominicana no funciona, no sirve. Tenemos situaciones, claro está que ese no es el tema en este momento. La realidad es que la irresponsabilidad colectiva de esa gente que nosotros vemos en diferentes cortes, estamos hablando de diferentes sectores, esto fue en el fin de semana, muchachos, que la gente acumulada, como si nada, como que no les importa. Estamos hablando de que los datos nos dicen que de cada 10 personas, 3 o 4 puede estar infectada del COVID. Pero ahí hay cientos. Ustedes saben el nivel de contagio que se ha propagado en estos videos que nosotros estamos... O sea, eso es lo que estamos viendo, porque sabemos que son mucho más en todos los sectores de las diferentes ciudades de nuestra República. Y no hay forma de que la gente acate. Yo no sé... Yo me pregunto, le pregunto a ustedes que están acá, le pregunto a la gente que está mirándonos, ¿qué más se puede hacer desde el gobierno? ¿Qué más puede hacer el Estado para que la gente pueda quedarse en su bendito hogar, bendecido hogar? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que cumplen? Porque hablar no. Hablar le duele a todo el mundo ustedes saben que de tratar de concientizar a la gente ¿tú quieres la, la señalar garganta, la garganta? no porque no hay forma o sea y estoy tratando de cuidar porque es que es indigna y molesta señor el nivel de irresponsabilidad que tienen los ciudadanos estamos hablando de muchísimos contagios, estamos hablando de que todos los días muere gente y de que los médicos las enfermeras sacrificando sus vidas, por, tenemos una llamadita ayer, por un posible contagio de llevárselo a sus hogares, a sus niños, a su papá, que a veces no lo pueden ver porque están en un foco de contaminación tratando a los pacientes del COVID. A ese grupete de ciudadanos, si pudiéramos ponerlo en mitad de pantalla completos, no hay problema. Envíe una imagen a la tablet, qué bueno para tu tema. Que, que, la puedes compartirla porque ahí está. <risa> Dicho, ¿cómo actúa parte Va, de la ciudadanía vamos a con la policía? Señores, a usted no les importa los médicos, las enfermeras, los millones y millones de pesos en pérdidas económicas. En estos días murió una enfermera que luego de llevar un paciente de COVID, la ambulancia se accidentó y la enfermera de 29 años perdió la vida. Atendiendo a ciudadanos contagiados, que puede ser cualquiera de esos que está ahí en, el, puede, eh, el, en la tabla. Puede buscar el de Fulvio para ponerlo ahí. Mírelo ahí. Mire esas damas, no sé si se le puede llamar damas, enfrentando a las eh, enfrentando a las autoridades. No era rezando ni en su casa que estaban. La policía está buscando que se cumplan la medida para evitar este brote de que se siga muriendo más gente y que nosotros de alguna forma terminemos o que bajen los niveles de contagio, de positividad, de muertes, para nosotros ir volviendo a la normalidad, que se supone que en algún momento debemos devolver. Pero mientras tengamos miles y miles de ciudadanos irresponsables, de esta locura colectiva Como eh, le dije Que se llamaría este tema Esta locura colectiva Nosotros no vamos a terminar Nunca señores Vamos a estar toda la vida en toque de queda Vamos a estar toda la vida En estado de emergencia Se va a seguir muriendo gente Van a aumentar Los contagios y porque un grupo quiere seguir bebiendo, quiere seguir fumando juca, quiere seguir con la pámpara prendida. Nosotros deberemos de mantenernos en nuestros hogares hasta Hogar. que ese grupo de gente decida. En los hogares con la pámpara apagada. Ajá, sí. lo que estamos cumpliendo. Sí. Exacto. O sea, hasta que ese grupo de gente, los que están en los colmadones, los que cogen para el río aglomerarse, cuando ellos quieran, tal vez nosotros empezamos a disminuir los contagios. Porque por más toque de queda que haya, si en el día la gente se pone en el colmadón del barrio como están, o se ponen en las esquinas, o sencillamente como están en esos grandes barrios de las ciudades, nosotros no vamos a terminar nunca. Y diciembre nos queda coto y enero para seguir en toque de queda y estado de emergencia. Mientras tanto, que se siga muriendo gente, que siga aumentando la tasa de positividad, que de 10, entonces, serán 10 los contagiados. Si esto sigue, como va? Señores, vamos a tomar un poco de conciencia y no relajemos este tema, que esto no es un relajo. No hay forma de que uno pueda hablar, porque a esa gente no le llegue el mensaje, ciertamente. Yo creo que eso es tirar a veces palabras al aire. Muchísimas gracias. Mamá. Gracias a Carolina Medina por su comentario.